I'm oh sorry. I'm Arriba, arriba, arriba, arriba todas a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho, es algo para especular. Los lo que firmen el pacto de Toledo tienen que al a tajo, al tajo, el pacto de Toledo, el tajo está ahí abajo. Se vayan al tajo. Es al jornal. Los que no, al Tajo, que está 100 metros más abajo y que firmen. Y los que no, como buenos franceses, al Tajo.